Hola, bienvenidos a Academia Subseguros. Hoy vamos a ver entonces cómo funciona paso a paso cartera. Vamos a ingresar entonces al módulo de cartera. Yo aquí ya tengo entonces una póliza que tiene varios pagos, tiene cuatro pagos creados. Y vamos a mirar entonces cómo se hace el recaudo de estos pagos. Entonces nos dirigimos al botón Acción. Y tenemos varias opciones. Tenemos entonces observaciones, que es la bitácora de cobro. Es donde puedo hacer observaciones a mis pagos. Entonces, aquí puedo decir, por ejemplo. Vamos a poner entonces que llamamos al cliente y el cliente nos dice que paga mañana. Entonces, mi pago tiene esa fecha de, de, esa fecha de compromiso de pago. Entonces la vamos a modificar para mañana. La vamos a entonces a guardar. Y listo. Ya nos queda entonces modificada la fecha de compromiso de pago y ya nos queda la observación en, en, en el pago. <coughs> vamos al botón acción nuevamente y aquí podemos ver el recaudo en oficina. Este nos genera recibo de caja, entonces yo le doy recaudar en oficina, le digo recaudar todo porque me están pagando todo ese valor, la fecha de recaudo que es hoy y la forma de pago. Entonces le voy a decir que es en efectivo. Le damos clic en guardar y de forma automática nos genera recibo de caja. Puede ser original y copia o solamente el original. Entonces le digo que sí. Acá me sale solamente el original en una sola hoja. ¿Qué tiene el recibo? Tiene la información de la agencia, información del cliente, la póliza y el valor que el cliente me pagó. También está la opción de recaudar en aseguradora, que es cuando el cliente paga directamente a la compañía. Entonces acá le decimos recaudar todo, ponemos el código de erradicación que puede ser un consecutivo interno que ustedes quieran llevar y le damos guardar. De esta forma, el pago que recaudamos en oficina está pendiente por pagar a la aseguradora. O sea, debemos legalizar ese pago en la aseguradora. Y el pago que ya recaudamos en la aseguradora lo tenemos en comisiones por cobrar porque estamos esperando que la compañía nos comisione. Al momento que la compañía nos comisione le decimos acción, comisionar. Entonces la compañía nos va a pagar 24 mil de comisión. Le decimos comisionar todo y la fecha en que nos dieron esa comisión. Le damos guardar y ya nos queda entonces el pago comisionado. En esa parte es donde yo comparo la planilla que me envía la aseguradora con los pagos que ya tengo en comisiones. De esta forma entonces es como funciona cartera en la parte de recaudos. Tenemos el filtro más, el filtro más nos ayuda a tener como un, un filtro más avanzado, una búsqueda avanzada. Aseguradoras, vendedores, podemos filtrar por días vencidos en cartera, por estados de las pólizas, y por los ramos. Desde acciones globales tienen varias funciones. Recaudar en oficina varios pagos que deben pertenecer al mismo cliente. Recaudar en aseguradora varios pagos. Exportar a Excel toda la información de cartera. Generar remisiones de pagos. Generar el informe de cartera que sería todo lo que tenemos en por cobrar en esta pestaña. Generar estados de cuenta que es el estado que tiene el cliente en cartera en este momento, y se lo podemos enviar físicamente a él, y eliminar pagos. ¿Cómo funciona el estado de cuenta? Selecciono los dos pagos, que en este caso son el mismo cliente, deben ser el mismo cliente, y le digo acciones globales, generar estado de cuenta. Y aquí me va a decir entonces cuál es el estado que tiene en este momento mi cliente en cartera. Listo, acá tenemos ramo, número de póliza, vigencia, cuota que debe el cliente, cuánto ha pagado y cuánto tiene pendiente por pagar. Listo. De esta forma es como funciona cartera. Tenemos también filtros de remisión, filtro de póliza, cliente o cédula del cliente. Y por fechas, entonces, ¿de qué periodo hasta qué periodo quiero filtrar? Así entonces es como funciona cartera. Espero hayan tomado nota. Muchísimas gracias.